¿Qué tal amigos de al día Hoy nos encontramos desde acá, de la calle Yune Guzmán de Cortés, en el cantón Quevedo, lugar donde vamos a entrevistar a un emprendedor, un hombre que tiene una historia espectacular y que decidió emprender colocar su propio negocio y hoy es el propietario de Guatitas Mamá de Lua un lugar donde usted puede comer, como dice su eslogan, rico. Vamos a conversar aquí con el amigo. ¿Qué tal amigo? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos López Lua quevedeño de Cepa. Juan Carlos, cuénteme, ¿cómo nace la idea de tener este negocio propio? Exactamente, el negocio propio sale por los sacrificios y esfuerzos. Usted sabe que aquí dentro de esta ciudad, personas que ya pasan de cuarenta y pico de años, no los toman en cuenta para ningún trabajo. Eh, lógicamente que nosotros, este, este negocio de restaurantes, en mi familia ha sido muy conocida aquí, la familia Lúa. Entonces, eh, monté este negocio inclusive con el nombre... ...de Mamalúa, que era el tradicional de mi abuela... ...que nosotros toda la vida la llamamos Mamalúa... Eh, ...yo tengo aquí con este negocio... ...ya voy como para cuatro o cinco años... Eh, ...me inicié en la calle... ...recorriendo con esta carreta que usted ve aquí... ...dando las vuelta por todo este sector de aquí... ...de ahí... Eh, eh, ...como eh, yo hubo cambios aquí dentro de, de... ...del municipio... ...que no permitían que la gente trabaje... ...tuve que alquilar un local... Gracias a Dios, uno, eh, Dios sabe cómo hace las cosas. Eh, estamos aquí con este negocio, vendemos a dólar 25 el platito, una comida tradicional, buena, invitamos a todos los quevedeños que vengan a, a servirse un buen plato. No solamente hacemos guatitas, hacemos cazuela de pescado o de camarón, lo mismo a dólar 25. Platos para el pueblo, hay personas que a veces no tienen ni un ni dólar 25 para servirse un desayuno, y aquí en este negocio lo pueden encontrar. Pero toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Es decir, que, que lo suyo, ¿cómo nace? ¿A qué se dedicaba usted antes? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? Yo trabajé muchos años para una compañía de los Isaías, vendiendo insumos agrícolas. Eh, trabajé 12 años vendiendo insumos agrícolas. Sin embargo, eh, soy la misma persona. Nunca eh, este, se me subieron los humos por haber trabajado acá. Y estoy en algo que me gusta. Lo más importante es lo que me gusta. Eh, gracias a Dios con esto he podido subsistir eh, eh, Tengo la ayuda de mi mujer que está aquí, que me da la mano eh, Y con esto trato de sacar a mis hijos adelante Con la bendición de Dios, lógicamente ¿Cuál sería entonces su consejo para aquellas personas que, como dice usted Han pasado los 40 años de edad, ya no tienen un trabajo en una empresa Están tal vez con los brazos cruzados en su casa Y hoy nos están viendo a través de, de las pantallas de al día, ¿no? Lo más importante en la vida es no tener vergüenza ese es el problema de mucha gente que tiene vergüenza de que lo vean trabajando en la calle, que lo vean hay que ser como uno, tiene que ser humilde y sencillo y, y tratar de salir adelante hay trabajos, hay, hay muchas ideas que la gente puede sacarlas al aire y ponerlas, no es importante montar un negocio con 10 mil, 20 mil dólares si tú puedes montar un negocio con 2 mil, 3 mil dólares todo es cuestión de ideas y de sacrificio y dejar esos egos absurdos a un lado lo más importante es sentirse uno cómodo con lo que uno tiene. Ser tu propio jefe, que es lo más importante en la vida. Okay. Muchas gracias. Ahí, amigos, pues hemos escuchado la historia del señor Lúa, quien montó su propia carreta con la cual recorría las calles del Cantón Quevedo, ya luego con los ingresos que hizo. Don Lua logró tener este, este local, ¿no? que es alquilado, donde él ahora atiende a todos sus clientes desde la mañanita hasta la tarde. Gracias a todos los que permanecieron conectados, invitarlos a que nos escriban por interno también. Nos envíen sus historias para poder visitarlos y que la gente los conozca como los emprendedores de Quevedo. Gracias por la compañía.